¿Qué ha habido amigos de YouTube? Aquí de nuevo Ryan Spark comentándoles sobre el nuevo cambio del canal que serán el horario semanal que llevaré a cabo desde hoy, desde el día. que día es hoy? Lunes 30 de septiembre de 2013. Faltan 12 días para Pokémon aquí ya. Bueno, pero no le da. Ok. Lunes, Top 5. En el Top 5 llevaré a cabo. El... No sé, competencia entre cinco de las mejores cosas de diferentes temas o por ejemplo, mejores juegos churras, mejores, no sé cómo sea. Malte, reinstar ahí les estaré hablando sobre mis opiniones sobre las cuestiones o no sé, problemas que hayan sobre el gaming o noticias nuevas o polémicas o lo que sea. Miércoles, solo los miércoles de review ahí estaré revisando cada juego, aplicación, juego, todo sobre gaming todo lo que tenga que ver con videojuegos. El jueves será jueves de Hunger Games. Estaré subiendo dos videos de Hunger Games. O sea, si juega Hunger Games en HG, .net, o juega esta versión 1.5.2, búscalo y estaré jugando contigo. Y viernes sería ya el resumen de noticias gaming de la semana. Para así tener un balance balanceado. Balance balanceado. Ando uh, a la pantalla. Balance balanceado. Balance balanceado. El sábado será la serie de 5 minutos. Un reto que me llevo a hacer una serie, matar el dragón, en 30 capítulos de 5 minutos. O sea, 30 sábados consecutivos para matar un dragón. Lo llevan 30 sábados para matar un dragón y bueno eso fue todo nada nada nada nada yo creo que esta parte no va a ser en el video ni me importa bye